Enfoque femenino con el tema El Poder del Autocontrol En vivo con Coaching PNL Adami Corro Enfoque femenino con el tema El Poder del Autocontrol En vivo con Coaching PNL Adami Corro Con el tema El Poder del Autocontrol. En vivo con Coaching PNL Adami Corro. Muy buenos días, nos encontramos una vez más en este tu programa Enfoque Femenino. A nombre de Census capacitación y de tu servidora Adami Corro, les damos la más cordial bienvenida a este espacio en el cual siempre tenemos para ti temas que te pueden ayudar a tener un mejor conocimiento de ti, de esta mente que nos acompaña en cada instante y que a veces nos juega algunas cuestiones porque nuestras emociones se nos pueden alterar. Vamos a hablar hoy sobre el poder del autocontrol, eso que surge en nuestra vida de vez en cuando y que por más que nosotros queremos controlarlo, algo pasa, algo pasa que nos gana la voluntad, nos gana el ese hábito, esas ganas de lograrlo, por alguna razón. Vamos a saber cómo podemos contener un mejor autocontrol. Pero vamos a empezar desde el inicio. ¿Qué es el autocontrol? Es la capacidad de dominar los impulsos del movimiento para actuar según tus valores y tus objetivos a largo plazo. La capacidad de dominar los impulsos. Y estos impulsos tienen que ver mucho con un sistema de recompensas. Qué interesante. ¿Qué, ¿A qué me refiero con este sistema de recompensas? Por más que nosotros queremos controlarnos muchas veces, la publicidad, todo el entorno que está a nuestro alcance, pues no nos ayuda, al contrario, sufrimos muchas veces de la manipulación de pues, del marketing, de todo, todo el, toda esta información que está día a día. Desde que nosotros nos levantamos, vemos, eh, no sé, un video, las redes sociales, el, el televisor, ya está ahí los comerciales, todas esas cosas que nos van mandando a nuestros neurotransmisores información que nos hacen desear cosas. Como cuando vamos a un centro comercial, percibimos aromas que, que a lo mejor no somos conscientes de esa manipulación, pero nos hacen sentir eh, contentos, nos hacen sentir tranquilos, nuestro sistema nervioso nos da mensajes de tranquilidad y hace que queramos comprar, por más que nosotros no queramos. Algo, por ejemplo, que se da mucho en todos los centros comerciales es que de pronto nos pueden invitar eh, un pedacito de comida o nos dan la, la prueba de algún vino, de, de algún dulce, algo. Y, y a esto cubre un factor maravilloso que es el, la recompensa. A todo ser humano nos encantan las recompensas, el saber qué viene después de y él. Entonces, todo aquello que nos dan, pues nos dan el, el regalo, que es la, la recompensa, y empezamos a sentir el estímulo de, de comer, y eso hace que uno se sienta más tranquilo. Por eso es peligroso cuando vamos a, a esos centros comerciales el comprar, que nos sentimos estimulados. Y después me puedo controlar cuando voy de compra. Solamente voy por un objeto y salgo con muchos. Son los estímulos muchas veces que somos víctimas de ellos. O también los, los aromas que nos pueden dar esa tranquilidad o que nos alteran esa necesidad de sentirnos diferentes y empezamos a comprar. Las rebajas, cuando de pronto vemos el 60, 60% de descuento, llévate dos por uno. Esto es una recompensa y nuestros estímulos se alteran y empezamos a querer comprar más y entonces no lo podemos controlar. Y esto se da no solamente en los, en los centros comerciales, también se da en, en muchas veces con nosotros mismos. No sé si recuerdes cuando jugabas, de esas bolitas que envuelven los productos, son unas unas como plásticos que tienen muchas bolitas, eso es un estímulo de recompensa. Cuando empezamos a apachurrar esas bolitas, tal pareciera que nos da ese placer, nos da tranquilidad, pero también es el estímulo de la recompensa, de que la próxima vez que tocamos esa bolita va a ser un ruido y eso es como que un estímulo para el cerebro. Por eso hay cosas que no podemos dejar de hacer o nos cuesta más trabajo hacer. Muchas veces, con la comida, que decimos es que no me puedo controlar. Hay que analizar qué estímulo te hace sentir el comer de más, porque seguramente lo estás viendo como una recompensa, como un poquito más, un poquito más, un poquito más, te estás recompensando de algo y es un impulso que no nos podemos dar cuenta muchas veces, o de pronto el consumir más alcohol, el fumar más, también es, puedes llegar a ser un estímulo de recompensa. Y aquí es muy importante analizar que, qué es lo que nos hace sentir la mayoría de las veces cuando nos sentimos descontrolados. Puede ser que te sientas atacado, desvalorizado, humillado, ridiculizado, inseguro o amenazado. Cuando llegamos a sentir todas estas situaciones, eh, perdemos el control. ¿A quién de nosotros nos va a gustar sentirnos pues cual, con cualquiera de estas cosas, humillado, ridiculizado, inseguro? Y, y a, al sentirnos de, con estas situaciones perdemos el control. Podemos ser personas que gritemos, que ofendamos, que... Nuestro control, como la palabra lo dice, lo perdemos Y esto se hace porque por naturaleza a ningún ser humano nos gusta sentirnos de esta manera. Cuando alguien te descalifica, cuando alguien te pone en ridículo ante los demás o, o duda de tus capacidades, no, no es algo que a ninguno nos guste, es algo que natural, por nuestra naturaleza, el instinto de supervivencia hace que nos defendamos y al defendernos, pues perdemos este punto y podemos gritar, ofender eh, o, o correr, huir para alejarnos de toda esa situación. Hay personas que no hablan, que son muy calladas, que por más que trata uno de hacerles plática, contestan solamente eh, lo que uno pregunta, pero no pueden tener mucha comunicación, al menos que estén sintiéndose eh, tal vez con, eh, tomando drogas o alcoholizándose. Entonces te vuelven habladores, parlachines, te dicen te quiero mucho. Es cuando sale esa verdadera personalidad porque ya perdieron ahí este, este control de ser esas personas calladas, pero algo hay. Algo hay. Algo. Atrás de todo esto hay algún dolor, alguna circunstancia que te está dañando. Ahora, ¿para qué es importante tener un buen autocontrol? Hay muchas razones. Para tener un mejor entorno con la familia, con los jefes, con los amigos, con los compañeros de trabajo. Y lo más importante, con nosotros mismos. Cuando nosotros llegamos a perder el control de mi forma de pensar, de mi forma de sentir, de mi forma de comer, pues todo esto a quien más me perjudica es a mí misma. El autocontrol tiene que ver mucho desde que nos levantamos. Cuando la mayoría de las personas lo primero que hacemos es tomar nuestro teléfono móvil, revisar los mensajes, revisar las noticias, revisar las redes sociales, ¿Y, ¿Y qué pasa si alguien nos cambiara esta rutina? Perdemos el control. Tal pareciera que en la actualidad los métodos los métodos digitales se han vuelto nuestros jefes, porque es una manipulación impresionante. Cuando, cuando no eh, tenemos este control de poder ver ¿Qué hay en mis redes sociales? ¿Qué hay en, en mi entorno a través de los medios digitales? Es una forma en la cual puedo llegar a perder el control. E inclusive, los comentarios, los comentarios de algo que se pone en, en, algo, en Facebook, por ejemplo. Alguien comenta algo y si la persona no está de acuerdo, empieza a atacar. Ataca directamente a aquella persona que publicó. O sea pierde el control. Y aquí entran muchas cuestiones, pueden ser cuando son, sobre todo cuestiones políticas, de que si alguien compone algo sobre algún candidato, sobre algún partido y alguien no está de acuerdo, si pierde el control y empieza a ofender a aquella persona que puso ese contenido. ¿Te das cuenta, amiga, amigo, lo difícil en la era en la que estamos viviendo? ya es tan fácil que alguien ponga algo y nosotros podamos explotar. Perdemos el control. Y esto no es bueno porque la manipulación que nos hacen día a día es muy fuerte y si nosotros no estamos conscientes de la manipulación que se nos hace en todos los medios, pues es más complicado llegar a tener este control. Y el problema es que llegamos a tener un estado de ánimo muy, muy molesto. Nos enojamos, estamos muy irritados, estamos muy sensibles. ¿Y quién es el que paga la factura? Pues nuestra salud. Porque si empezamos a consumir más alimentos, más sal, azúcar, eh, tabaco, alcohol, pues a los únicos que nos perjudicamos somos nosotros mismos. Aquí lo importante es Hacer una observación y pensar así, con la cabeza muy fría, ¿qué es lo que me saca de mi control? ¿Qué es lo que me hace enojar? ¿Qué es lo que me molesta? ¿Qué es aquellas situaciones que me hacen explotar? Es decir, lo vimos ya en un programa anterior, ¿qué detonador tienes que explotas? es como eres como una cajita en el cual presionan el botón y explota hay que conocernos qué es lo que nos molesta puede ser que alguien te haga sentir menos puede ser que alguien te ofenda puede ser que alguien dude de tus capacidades o que te hable mal que no te pida las cosas como tú quisieras analiza qué es aquellas cuáles son las circunstancias que hace que perdamos el control. Y aquí entra, por supuesto, la parte del autoconocimiento. Tenemos que conocernos qué me molesta, qué me incomoda. Uno de los temas que es muy difícil es la, la comunicación, porque... Si yo me quedo con eso, ese guardado, eso que estoy ocultando, que no puedo expresarlo, que no quiero, que no sé expresarlo, pues solamente tú sabes qué es aquello que tienes y que no puedes expresar. Quienes estamos en el entorno no comprendemos, no conocemos, no sabemos, no tenemos la información de qué es lo que te molesta. Por lo tanto, podemos llegar a hacer algo o a decir algo que te pudiera sacar de este control. Por eso es muy importante, insisto, expresar ese sentimiento y conocer perfectamente qué es lo que me molesta. El autocontrol lo único que nos hace es alterar nuestro sistema nervioso, enojarnos, molestarnos y todo hace que no nada más una persona llegue a enojarse, sino se contamina el ambiente. Hay algo que, que se llama el agotamiento del ego. Fíjate qué interesante. Esta teoría de agotamiento sugiere que existe un estado de desgaste de energía. Y hay puntos importantes. Quiere decir que cuando nosotros nos levantamos, estamos con una energía mucho más alta, más elevada que en la noche. Ya según va pasando el día... Nos vamos agotando como la pila del, del celular, se va agotando, se va agotando. Y en la noche es probable cuando, que la mayoría de las personas pudiéramos estar cansados o agotados. Hay quienes son todo lo contrario, hay quienes en la noche tienen una pila increíble. Pero la mayoría de las personas es en, en la mañana cuando tenemos más pila y en la noche podemos llegar a tener este agotamiento. Y ojo, porque cuando se acaba esta energía, podemos llegar a perder el control más rápido. Hay varios factores que ocasionen que perdamos el control. Por ejemplo, cuando estamos cansados, hay un, hay un desgaste, hay un desgaste energético y cualquier situación o palabra puede hacer que tengamos este detonante. Puede, otro factor es cuando tenemos hambre. Cuando tenemos sueño, entonces ya lo que queremos, por ejemplo, es dormir y no discutir. Muchas veces, tal vez ya estés con... Imagínate, tienes sueño, tienes hambre y, y de esas veces en que tú dices, no sé qué hago, si lo que quiero es dormir o lo que quiero es comer, porque ya esa confusión que llegamos a tener, pero es tan alta, o sea, estamos agotados. Y es muy probable que si alguien en este momento nos llegara a decir algo, podemos incluso a explotar porque el control lo perdemos. Así que también cuando hemos discutido con las personas con, con alguna, de alguna situación, también nos desgastamos. Y esto hace que cuando hay una discusión, es mejor ya pararla y no volver, como decimos, aprenderle más leña al fuego. Porque si ya hubo discusión y seguimos insistiendo en lo mismo, podemos llegar a perder el control. Es mejor, si hubo una discusión, pararla y a lo mejor más tarde o al otro día, cuando la persona tenga más energía y esté ya descansado, poder hablar sobre el tema o los temas que se requiera hablar. Otros defectos que son nocivos, cuando perdemos el, el control, eh, pues ¿qué nos da? No cuidamos bien nuestra salud, estamos tan descontrolados, estamos tan enojados, que no nos importa cuidar nuestra salud. Tal vez alguien te diga en un momento de enojo, ya no comas más, y por este enojo empiezo a consumir más alimentos. También el no tener un buen control nos lleva a o nos puede llevar a tomar malas decisiones. Porque como estamos alterados, no pensamos, no analizamos y damos una respuesta inmediata y esto puede ser una mala decisión. También menor rendimiento en tareas físicas o académicas. Como estoy tan estresado, nuestro sistema nervioso ya se alteró tanto que ya no rendimos. Ya no rendimos. Y, por supuesto, uso o abuso de sustancias. Queremos más. Y, y entonces no somos conscientes porque estamos fuera de control. Yo te invito a hacer una pausa cuando ya te diste cuenta que eres una persona que te saca de eh, eh, cualquier, cualquier palabra, cualquier situación fácilmente. Es normal. Hay personas que han pasado situaciones o están pasando por situaciones muy difíciles y, y se puede llegar a perder el control con mucha facilidad. Pero es muy importante mantener este control lo mejor, eh, manejarlo lo mejor que se pueda porque nos puede llegar a tener situaciones de verdad, amigos, muy complicadas que en un momento dado nos podemos arrepentir. Y aquí... ¿Qué pasa? Tenemos que irnos al origen. Por eso te digo, te invito a que hagas una reflexión y reconoce que cuando nosotros en este momento alguien hace una crítica de tus actividades, que no lo haces bien o que a la persona no le parece bien. Algo, algo que tenga que ver con, con, lo, con lo que tú haces. Y entonces te molesta muchísimo, te saca de control, te enojas, te enfureces, puedes hablar, puedes ofender. Quiere decir que hay una herida en tu pasado. Quiere decir que cualquier situación de la cual te, te des cuenta que te hace explotar, que te hace sentirte molesto, es porque todavía no te ha sanado. ¿Cómo podemos darnos cuenta que ya sanamos de nuestras heridas? Por ejemplo, cuando alguien no te invita a una fiesta y tú dices, ¿Eh? no me invito, no pasa nada, no, no por eso me voy enojada ni vamos a dejar de ser amigos, ¿verdad? Es cuando alguien pudiera llegar a ser una crítica y tú solamente la, por supuesto, no, nada constructiva, y, y tú la escuchas y, y dices, bien, eh, respeto tu punto de, de pensar, pero no tengo por qué estar de acuerdo y tan amigos como siempre. Es reconocer que las cosas llegan a ti y ya no te duelen. Es en ese momento, es... Cuando tus heridas ya sanaron, cuando las cosas pasan y no te irritan, enojan, cuando no explotas. En ese momento es cuando ya sanaron estas heridas y entonces ya vas a tener un mejor control de tus emociones, de los eventos que pasan en el entorno. Yo te quiero recomendar, elige tener un mejor control presente. Esta es una tarea que me gustaría mucho que lo hicieras en algún momento de tu vida para, si eres una persona que tiene estos problemas y quisieras mejorar este autocontrol, pregúntate, ¿Quién soy? Esto es muy importante. Muchas veces no sabemos ni nosotros mismos qué estoy haciendo aquí en esta vida, a qué vine, a este mundo, y es muy triste cuando las personas te preguntan esto, ¿a qué vine? No sé ni a qué vine. Entonces es momento de reflexionar y preguntarme, ¿quién soy? ¿Quién soy? Esto no es para que, para que lo platiques, esto es para que sea un trabajo interno. ¿Quién soy? En el momento en que tú sabes quién eres, te vas a sentir muy tranquila. Te vas a sentir asentada porque ya tienes una identidad. Cuando no sabemos, andamos por la vida y no sabemos hacia dónde vamos. Entonces, ¿quién eres? Pregúntate quién soy. Pregunta número dos, ¿en quién me quiero convertir? Cuando no sabemos hacia dónde vamos a dirigirnos, pues... Cualquier lugar es bueno, en cualquier lugar ya llegué, es como cuando alguien te pregunta qué quieres cenar, lo que sea, ¿no? eso no es una respuesta. Tienes que saber hacia dónde vas, en quién te quieres convertir. Ahí es cuando empieza otro de los factores que perdemos el control. Te pueden dar una opción y no te gusta. Puedes ver una segunda opción y tampoco te gusta, porque no sabes hacia dónde vas. El no tener un camino, una meta, un objetivo. Cuando estamos confundidos, no sabemos hacia dónde. Y todo nos puede molestar porque no sé hacia dónde voy. Pregúntate, ¿en quién te quieres convertir? Y también, ¿qué cosas son importantes para ti? Ten en mente qué es importante en tu vida, en este momento, el día de hoy. ¿Qué es importante? Tener una buena relación con la familia, tener una mejor salud... Y hay que empezar, si para ti es importante tener una mejor salud, identifica qué tienes que modificar. Alimentos, deporte, eh, acudir a visitas médicas, qué es lo que para ti es importante en este momento. Cuando tú tienes en claro quién eres, hacia dónde te diriges y qué cosas son importantes, créeme que ya tienes yo creo que un 70% de, de, de que tu sistema nervioso esté tranquilo, porque ya tienes un foco hacia dónde te vas a enfocar. Porque cuando no sabemos todo esto, pues no, nos alteramos. Es muy importante, si tú te has dado cuenta que pierdes el control, cuidar tu estado físico y mental. Una buena alimentación nos va a llevar a tener un mejor estado de ánimo, un mejor estado físico y por supuesto una mente más tranquila. Vamos a recordar que nuestro organismo requiere de muchos nutrientes para estar bien, no solamente se necesita hacer ejercicio, también necesitamos nutrirnos, es muy probable que tengamos una mala alimentación y hacemos ejercicio no hay una buena combinación, debe ser todo a la par una buena alimentación, recuerda alimentarse y nutrirnos es diferente el darle a nuestro organismo los nutrientes necesarios es muy diferente a comer, porque el comer pues podemos comer un pan comida chatarra y eso no nos beneficia y nutrirnos, ya somos conscientes de lo que entra en nuestro organismo. Y también un estado mental, ¿a qué me refiero? Lo que es importante para nuestra mente es desconectarse por unos instantes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con meditación. La meditación es en ese momento cuando te haces consciente de tu respiración. Respira. Piras, te escuchas tu respiración, cierras los ojos para desconectarte del exterior. Estás unos instantes, unos minutos contigo, nada más. Y ahí te puedes acompañar, puedes poner una música que te haga relajarte, puedes poner a lo mejor algunos aromas o puedes ocuparte, ayudarte de una meditación guiada, algo que funciona de manera sorprendente es también la meditación del mindfulness. El mindfulness es la meditación activa, es la meditación en donde estás haciéndote consciente del entorno, de los ruidos que hay y aprendemos a no estresarnos, sino todo lo contrario, es respiras e integras el entorno de los sonidos y te vas relajando. Practica esto, te va a ayudar muchísimo y por supuesto, no menos importante, Dormir, no me voy a cansar de decirte, amiga, duerme, duerme. Hay personas que me dicen, es que por cuestiones del trabajo no puedo descansar porque solamente tengo cuatro o cinco horas al día. Está bien, el trabajo siempre va a estar. Estemos nosotros o no estemos, el trabajo siempre va a estar. Lo importante es que logremos entender que nosotros somos seres importantes, únicos, irrepetibles. Y no hay manera de que nosotros no cuidemos a nosotros mismos. El sueño es parte importante ya que nuestros órganos se regeneran. Si nosotros no cumplimos un ciclo de sueño satisfactorio, nuestros órganos no van a tener el suficiente tiempo para regenerarse y en lo, con años, con varios años, empiezan las enfermedades del cuerpo como se dice, cobra factura. Así que es importante dormir. Y por último, amigas, amigos, les quiero recomendar la regla de los 10 minutos. Para el autocontrol, la regla de los 10 minutos es de las cosas más básicas. Quiere decir, que en este momento estoy sintiendo esta necesidad de consumir algo, comer algo. En, en este momento lo quiero ya, un café, un chocolate, un pan. En este momento lo necesito, lo quiero porque si no siento que voy a explotar. ¿Qué hacemos en ese momento? Decirle a nuestra mente, en este momento no. Vamos a esperar 10 minutos y en 10 minutos comemos ese pancito, ese chocolate que tanto estamos esperando. Y hacemos otras actividades. Y llega a ocurrir muchas veces que ya no lo necesita el cuerpo. Ya no tenemos esa necesidad de consumir ese chocolate, ese pancito, ese algo que el cuerpo nos estaba pidiendo. Porque, acuérdense, nos pide ese, ese, el, ese antojo, esa necesidad, muchas veces por el instinto de la recompensa, porque vamos a sentir el placer de recibir algo como una recompensa. En cambio, cuando le decimos espera un momento, 10 minutos y vamos por ese, por ese antojo o por ese algo, el cerebro se distrae y empezamos a hacer actividades diferentes y muchas veces, te lo reitero, ya no lo vas a necesitar. Amigas, amigos, el autocontrol depende, recuerda, de nosotros mismos el autocontrol nadie, absolutamente nadie va a hacer que logremos dejar de hacer las cosas, solamente nosotros somos capaces de decidir qué es lo que vamos a hacer bien amigas, amigos vamos a practicar a poner ya todos estos consejos y tengamos un mejor control de nosotros mismos. Así que ya con todos estos tips les va a servir que la próxima vez que vayan a los centros comerciales eh, ya no se dejen manipular tanto, porque acuérdense, la manipulación el día a día está bastante fuerte. Amigas. Les mando un abrazo enorme con todo mi corazón a nombre de Census Capacitación. Mil gracias y de tu servidora Adami Corro. Gracias, gracias por acompañarnos y síguenos en mis redes sociales como Adami Corro en todas las redes sociales donde compartimos información que te va a ayudar día a día. Hasta la próxima. Un abrazo a la distancia. you mm -hmm.